Cocinamos a fuego lento coles de bruselas con bacon. Los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Ponemos las coles de bruselas en nuestra olla de cocción lenta. Yo he utilizado coles de bruselas congeladas. La he descongelado antes. Si queréis la podéis dejar congelada, pero tenéis que poner una hora más Y si no, podéis poner también coles de brúsela naturales Le ponemos el bacon Le ponemos la sal Le ponemos la pimienta negra molida Que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor Y mezclamos Y nada más ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y tres horas después ya tenemos listas nuestras riquísimas coles de Bruselas. Aquí tenéis emplatadas nuestras coles de Bruselas con bacon. Están en su punto, jugosita y como veis, blandita, blandita. Toda una delicia no dejéis de hacerla es una maravilla de receta y muy muy rápida para los que me preguntáis este es mi otro canal se llama postres fáciles y rápidos y ahí vais a encontrar una gran variedad de postres como por ejemplo tartas y pasteles como esta de queso y membrillo o esta deliciosa mousse de fresa o esta fácil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 los enlaces los tienen en la cajita de información.